Y Shane no tiene nada más entrar. O entrar. Ya. Seguro que eso ya lo dice esos ¿sí? sea otros cinco más. Pero a qué que haces estaba yo. ¿Tigres? Hemos comprobado. ¿no? <risa> Vas un poco rápido, ¿no? <risa> en serio, pude que marchar. Pero soy cedísimo. Creo que viene demasiado. No me tocó muy bien. Bueno, bueno, pero puedo hacer que te sientas mejor. En serio, tengo que marchar. Que no, que no, que no, que no. Que no puedes marchar ahora y desearme así. Mira cómo me puseches para por favor. Por favor. ¡Qué pares, hostia! Vale, vale, vale, vale quería que estabas aquí era porque tita me querías he decidido que quiero y que ando parar eu respeto. sinto no sé qué me pasó quieres que te acompañe a buscar a tus amigas vale por cierto llámame Dani Eti Sara intentado Sara